Ahora mismo les voy a compartir una pantalla, nada más por favor díganme si la están viendo, en donde van a ver un, un software en el ordenador, en la pantalla, ¿ok? Deben de ver una pantalla de rhinoceros partida en cuatro cuadros. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfectamente. Genial. Genial. Bueno, pues entonces ahorita lo, lo arrancamos. Oye, perdimos a Bruno. Ya acá... Bueno, la ventaja es que ahora sí estamos a la, en, en vivo, así que creo que está grabando perfectamente la sesión. No debemos de tener ningún problema. Entonces, a ver. Ok, nada más, le estoy pidiendo a los del otro chat que se vengan a este para que estemos todos en la misma pantalla y sea un poco más eficiente. Ok. Oye, María, también le, yo les estaba proponiendo en el otro chat, creo que va a ser importante, yo creo que lo ideal es que acordemos bien el principio y el fin de estas sesiones prácticas de los viernes, porque uh -huh. veo que varios tenían algunos problemas con el horario, uh -huh. ¿no? Entonces, este, digo, para Pero, que no tengamos sí. otra vez un problema como hoy, ¿no?, que estamos empezando casi una hora tarde. Eh, sí, sí, bueno, en este caso por problemas eh, operativos Bien, no, también. Más operativo técnico, ¿no? Y demás, problemas operativos técnicos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que además es el momento en el que las sesiones se harán, eh, se harán disponibles en, en YouTube, tanto en el canal vuestro como en el de Recomprendia. Eh, yo creo que las sesiones podrán ser seguidas, si no son en directo, pues las podrán seguir eh, posteriormente. Los, las clases de los viernes además, como... Como se les recomendó que asistiesen a los Fab Labs eh, de origen, como le llamamos nosotros, pues eh, yo creo que quizás ellos aprovechen allí pues, para para empezar ya con la parte más práctica y luego prefieran ver las sesiones o bien, eh, a posteriori o bien a partir de la próxima semana. Eso yo creo que también cada uno después se organiza en función de cómo, de cómo prefiera, si estamos todos de acuerdo. De acuerdo, perfecto. Pues ahí lo vamos intercambiando en correos, ¿no? Okay, perfecto. Eh, lo voy a arrancar entonces con la sesión. Eh, la sesión de hoy en realidad es una introducción a los, a los programas CAD, de donde vamos a desprender los dibujos que después convertiremos en dibujos tridimensionales y que a su vez iremos eh, trabajando en distintas piezas, ¿no? como lo estuvimos viendo en todos los ejemplos de las sesiones anteriores. Eh, el software que les voy a presentar es un software que se llama Rhinoceros, Rhinoceronte en inglés. Es un software bastante cómodo. Eh, para usuarios Mac, el software es completamente gratuito. Para usuarios PC, tenemos una versión que tiene 30 salvadas. Entonces, eh, yo les recomendaría que bajen ese software. No, no es el único que existe. Existen muchos softwares abiertos. Eh, hay algunos que son open source, como, como fue en su momento SketchUp, que era de Google y ahora pertenece a Autodesk, etcétera, ¿no? etc. Eh, les recomiendo este porque la mayoría de las interfaces que tenemos aquí en el FabLab eh, son controladas por este, por este software y lo tenemos instalado en todas las computadoras. Entonces, para mí es mucho más importante que si lo vamos a estar utilizando en, en, los, días de, en los tres días antes de IDEOP, pues podemos tener la, la ventaja de tenerlo a la mano, ¿no? Entonces, ese es el punto. Eh, ahorita en el chat les escribo exactamente nombre y cómo lo pueden bajar. ¿no? La versión actual es la 5.0 para PC y para Mac este, está abierta, ¿no? Como les digo, es una versión beta. Entonces, eso les va a permitir eh, trabajar mucho más fácilmente ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues les voy a platicar el ambiente y cómo funciona y de dónde vienen estos, estos softwares, ¿no? Eh, el más conocido por todos es AutoCAD. Eh, AutoCAD eh, ahorita, en algún momento iban con, con versión numérica, ¿no? Se quedaron en la versión numérica 13 y de ahí pasaron a AutoCAD 2000 y de ahí, pues prácticamente desde 2004 cada año ha salido una versión diferente. Eh, en realidad todo el tiempo se va ajustando y se va permeando a, la, a las capacidades de la gente. Pero les voy a platicar de dónde viene ¿no? y cómo funciona. Eh, los sistemas CAD lo que hacen es generar una interfase geométrica que sea mucho más sencilla para el usuario. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no sé si todos ustedes o en algún momento tuvieron en la escuela alguna clase de programación con un, con un software muy famoso que se llamaba LogoWriter, en donde eh, pues todos hacíamos una programación muy simple en donde estaba basado en una tortuguita, ¿no? Y les voy a poner el ejemplo en la pantalla, en la vista de top. Era una tortuguita que le indicabas que de un punto fuera a otro punto con coordenadas y se fuera moviendo, ¿no? Casi como acabo de dibujar la línea. Eh, esto lo que hacía era que... Eh, pues la tortuguita se moviera de acuerdo a las, a las coordenadas que yo le fui dando, ¿no? Le indicaba una coordenada en X, que es hacia la derecha de su pantalla, una coordenada en Y, y pues prácticamente la tortuguita iba dibujando todo, ¿no? Era un, era un proceso bastante lento, ¿no? Pero controlable. Entonces básicamente lo, en lo que se ha evolucionado es que ese mismo principio de la tortuguita que iba dibujando líneas, se convirtió en softwares más poderosos, pero que siguen exactamente el mismo principio. Eh, son líneas que siguen coordenadas, que siguen puntos cartesianos. Y se conocen como vectores, ¿no? Eso alguna vez seguramente también lo vieron en una clase de física o de matemáticas. Los vectores tienen una dirección y un tamaño específico, ¿no? Entonces, todos estos softwares CAD funcionan a base de vectores. Por lo tanto, eh, eso facilita mucho más la manera de controlar los dibujos. ¿De acuerdo? Eh, me estoy yendo en la idea de vectores y, y nada más para que se den una idea de la ambientación del software, cómo va a funcionar, etc. Eh, la intención es que para la siguiente clase, ustedes ya tengan instalado el software, entonces vayamos siguiendo uno a uno la temática que yo les iré presentando. El ambiente es muy similar en todos los programas, ¿no? Tengo la opción de una sola vista o la opción de cuatro vistas, en donde veo lo que en dibujo técnico se conoce como una montea. Básicamente es una vista por arriba o top, ¿no? Que se conoce en, en slang arquitectónico de, o de diseño industrial como una planta. Después tengo vista frontal, que simplemente es un alzado, y vista derecha, que es un alzado en la otra dirección, ¿no? Entonces, con eso yo controlo en la vista superficial, digamos, en la planta, los las coordenadas X, que ustedes ven ahorita con una línea roja, las coordenadas Y, que ven con una línea verde. Rodrigo, disculpa. Dime. Yo al menos no lo estoy viendo la pantalla, no sé si solo soy yo. No me digas eso, a ver. Yo la estoy viendo bien. Si me vale. tocas a mí. Vale. Sí, sí, sí. a mí, te tengo... donde dice Rodrigo. Vale, se refrescó, se refrescó. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. ¿Sí? Sí. Si le pican a mí, a mi nombre específicamente, deben de estar viendo la pantalla de Rhino, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Eh. En las coordenadas eh, frontales, por ejemplo, la que estoy viendo es la coordenada Z en verde. no? Ustedes ahí lo ven perfectamente. Se alcanza a ver en la esquina inferior izquierda, un, me indica cuáles son las coordenadas que estoy viendo. La XY en la vista derecha, la ZY. Y de esta manera eh, puedo controlar yo lo que estoy haciendo. ¿no? La ventaja de los softwares que tienen las cuatro vistas activas es que cuando yo estoy dibujando en planta, si lo ven, automáticamente empiezo a ver en todas las demás vistas qué es lo que se está dibujando, ¿no? Pues claramente en las vistas frontales, como estoy dibujando vectores de dos dimensiones, que son las curvas o los dibujos de dos dimensiones, pues lo veo como una línea simple que está en el plano cartesiano. En la vista de arriba, pues veo claramente lo que estoy dibujando y en la perspectiva puedo rotar y puedo ir viendo y analizando mi objeto, ¿no? Entonces, básicamente los principios de los de los software CAT son esos, ¿no? Eh, la base es que la mejor manera de representar un dibujo que después se va a construir, se va a ensamblar, o se va a desarrollar, pues es a través de planos, de planos que me indiquen como en manera de instructivos de qué manera tengo que ir desarrollando cada parte, ¿no? Y poderla visualizar desde su vista frontal, lateral y desde la vista de arriba, ¿no? Entonces... Eh, pues la evolución fue de la tortuguita que iba dibujando unas líneas y unos vectores simples a poder trasladar la idea de, de los planos dibujados a mano con calidades y con, y con estilógrafos, ¿no? A un sistema de dibujo que me permitiera ir dibujando o con coordenadas escritas o a través del mouse de manera visual. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, pues esas han sido las evoluciones que se han ido dando en cuanto a dos dimensiones. Eh, es importante que vayan viendo lo que controla esto, ¿no? Si ustedes analizan la, la vista que tienen del software, se podrán dar cuenta de que tenemos todos los comandos divididos de tres maneras. La primera es, en iconos van a tener una visualización directa de lo que ustedes podrían querer hacer, que en este caso son con líneas negras, los vectores, después tiene una, un fondo azul, lo que pasaría a ser una superficie, y después tengo los sólidos, que son una serie de superficies azules unidos. ¿no? Ya iremos viendo cada uno de esos temas a lo largo de los cursos. Eh, lo que quiero es que visualicen en general qué es lo que tienen enfrente de ustedes. ¿no? Tienen todos los, los modificadores de estos elementos, que son todos los elementitos que están viendo en iconos y las partes ya de control del dibujo en específico. Ahorita lo vemos, ¿no? Tengo también eh, una vista, una serie de menús y de ventanas en la parte de arriba, en donde de la misma manera eh, se, ven, se ven reflejados los mismos comandos que ustedes tienen en iconos en cada una de estas listas, ¿no? Entonces, si son más visuales, váyanse a los iconos y ¿no? lo, pueden, lo pueden ir buscando en cada uno de los submenús. Y por último, eh, lo podrían analizar directamente en, por escrito. ¿no? Entonces, tengo un menú de edición, como cualquier otro software. Tengo un, un menú de visualización, en donde puedo ir eh, indicando cómo moverme, qué tipo de vista estoy viendo, si estoy viendo el objeto en líneas nada más, o lo estoy viendo con, con sombras, etcétera. Tengo un menú de curvas, en el caso de... De este software en específico, las curvas se refieren a los dibujos en dos dimensiones, ¿no? A todos los dibujos que que están que se ven en dos dimensiones, ¿no? Donde tengo líneas, polilíneas, eh, elementos prehechos como rectángulos, como polígonos de varios lados, etc. ¿no? Ya les digo, ca cada vez que, que tomemos esto, si ustedes ven las sesiones, lo van a ir viendo específicamente con, con, con la clase, ¿no? Entonces, es nada más una visualización general en este momento. Tengo la, el menú de superficies, el menú de sólidos, el menú de meshes o mallas, que en este caso las mallas, eh, también cuando lleguemos a los sólidos se las explicaré, pero en este momento cuando ustedes empiezan a trabajar ya en tres dimensiones, los softwares se dividen en dos, en los que trabajan en base a mallas y los que trabajan en base a NERVs, NERVs son curvas con control. Ya también se los explicaré en su momento, ¿no? No se preocupen. Tengo un área de dimensionamientos en donde puedo poner acotaciones, ¿no? Para hacer dibujos mucho más técnicos. Eh, transformaciones o modificadores y distintas herramientas, ¿no? Que se van dando. Herramientas de análisis en donde se ve un análisis estructural o análisis geométrico, diagnóstico, etcétera Renderizadores que lo que hacen es generar imágenes fotorrealistas, ¿no? Y, bueno, los comandos de vista. Entonces, eh, claramente, si ustedes se van viendo, dependiendo de lo que vayan queriendo visualizar o dibujar, pues es como se, se irán eh, moviendo ustedes dentro del programa, ¿no? Y por último está la parte escrita. En el caso de Mac, el menú escrito sale cuando yo empiezo a escribir, del lado de izquierdo, lo pueden ver. En el momento que yo empiezo a colocar el nombre de un comando, como línea, por ejemplo, automáticamente me despliega todos los comandos que, que nacen con ese con esas primeras letras y yo puedo escoger dentro de lo que se va saliendo el, el, el comando que, que voy a visualizar. ¿no? Entonces, en general, esas son las tres maneras de ir controlando el dibujo dentro de un software de este tipo ¿no? y es donde ustedes podrán ir trabajando el desarrollo de, del dibujo. Me permiten, Helen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Eh, Mande un link, Helen, en donde vienen dos, dos ligas para conectarse. Lo que pasa es que hay, hay poca gente conectada hoy, entonces les estoy pidiendo que se conecten a la segunda liga para que podamos ir siguiendo todos la misma pantalla. ¿Te llegó el correo? En Mac. A ver, me está Miguel del programa. En Mac es... viendo Es... Regularmente hacer actualizaciones. ¿No? Bien. El de PC nos da 30 salvadas, entonces lo pueden tener el tiempo que dure el curso eh, mientras no vayan grabando más que las cosas específicas de esos proyectos y no van a tener ningún problema, ¿no? Entonces, de esa manera pueden, pueden seguir utilizando el software, por lo menos en lo que va ahora. Cuando ustedes vayan a un Fab Lab, o en este caso accedan al Fab Lab México, van a tener a su disposición este software todo el tiempo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, voy a seguir un poco con el, con el análisis de cómo va funcionando. Eh, cada elemento que yo voy dibujando dentro de, dentro de este ambiente, ¿sí? en este caso son líneas, cada dibujo que yo voy haciendo pertene tiene sus propiedades específicas. ¿no? En primer lugar, pertenece a una capa. En el caso de español se llaman capas, en el caso de inglés en el software se llaman layers, y lo que hacen es intentar dar orden al dibujo, ¿de acuerdo? Eh, siempre va a haber un layer que va a estar prendido, ¿no? Que es el determinado. Yo puedo ir indicando cuál de estos es el que va cambiando. Ustedes ven, si ven mi pantalla, yo puedo ir navegando entre los layers. Y tienen ciertas características, ¿no? Tú puedes coger el, el objeto y cambiarlo de layer. Adquirió el color del layer que está escogido. ¿De acuerdo? Y lo que va haciendo es que esto le va dando características específicas. Yo un layer lo puedo nombrar y decir, estas son mis líneas base de dibujo, agregarle un color específico, apagarlo incluso si en ese momento no lo estoy usando, ¿de acuerdo? O ponerle un candado, que lo que va a hacer es... Básicamente congelar el objeto para que no pueda tocar las líneas, ¿no? Si yo le pongo el candado, en ese momento ni siquiera puedo tocar o, es, o seleccionar el, el dibujo. De esa manera voy a ir teniendo control y orden dentro de mi dibujo. ¿no? Entonces, en cada uno de estos elementos lo que va a ir pasando es que se va a ir desarrollando. De tal... ¿Alguien me quiere decir algo? Ah, Helen, no sé si puedas poner mute para que para que tu, tu sonido no esté interfiriendo mucho. Y si tienes algo, por favor, quítalo y... ¿De acuerdo? Ok, bueno, voy a continuar, ¿eh? Entonces, eh, algo que es fundamental en el momento en que vayamos siguiendo estas sesiones es que ustedes vayan eh, pudiendo organizar su dibujo de tal manera que tengan un orden dentro de este y puedan ir apagando y borrando cada uno de los elementos que van a ir formando su objeto, ¿no? Toda la intención es que dentro de estos softwares nosotros podamos desarrollar el diseño del prototipo físico y a partir de esto trasladarlo a cualquiera de los métodos de fabricación digital que hemos estado viendo, ¿no? Entonces... Eh, al final, si se fijan, es un ambiente bastante visualmente fácil de, de desarrollar, eh, atractivo, ¿no? no tiene ningún problema. Eh, puedo ir controlando todo lo que voy dibujando numéricamente, a razón de hacer un elemento perfectamente, eh, perfectamente replicable, perfectamente construible y con medidas precisas. Entonces, eh, las bases de CADS Este es el software, como les digo, que vamos a estar utilizando para estas sesiones. Hay muchísima información en YouTube y, y muchos eh, programas que, que se desarrollan para hacer eh, workshops o para hacer eh, tutoriales que ustedes podrán ir siguiendo en el caso de que de que no sea completamente claro lo que estemos viendo. De todas maneras, me pueden ir mandando consultas conforme vayamos avanzando en esto, ¿no? Para que, para que vayamos eh, desarrollando sus modelos tridimensionales sin ningún problema, ¿no? Como les le recuerdo que en el caso en el que no se vayan a realizar modelos tridimensionales de este tipo, en las sesiones prácticas iremos teniendo eh, trabajo directo con, con tutores personalizados para poder desarrollar todo esto, ¿no? En segundo caso, eh, después de este elemento de, de layers o de capas en donde yo puedo agregarles eh, el, el objeto dentro de un layer y después el apagarlo, controlarlo, ponerle un color y visualizarlo, tiene otros elementos o características, que en este caso son las propiedades, ¿no? en donde yo puedo analizar el objeto completamente. Eh, yo escribo... O saco ese menú, que en este caso es esta especie de, de dibujo. Cuando yo tengo un elemento en mi ambiente de trabajo, lo selecciono y automáticamente me va a desplegar el tipo de propiedades que lo, que lo componen. ¿no? Tiene propiedades como objeto propiamente, en donde me indica el layer al que pertenece, que tiene que ver con el layer que están viendo ustedes el color en el que se ve dentro de la pantalla, ¿no? el tipo de línea, ahorita iremos a eso detalle específicamente, el color de impresión sobre el cual se va a imprimir, el espesor de, de, de la línea con la que se va a imprimir, y de la manera en la que se ve o se visualiza. ¿no? En algunos casos un objeto además puede contar con otros elementos, eh, cómo será un material, si lo voy a utilizar para renderizar, ¿no? Entonces, el material es agregarle una imagen JPG al elemento que tengo en pantalla para darle una visión como si fuera madera o cualquier otro elemento que fuera a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, esas son los, las propiedades del objeto, las capas que tiene el objeto y lo que lo forman, ¿no? Ahora... El tipo de líneas es, viene muy de la mano con lo que estuvimos viendo al principio de esta sesión, que es justamente la idea de que estos softwares lo que hacen es transformar el dibujo original con el que se representaba un modelo, en este caso arquitectónico o de diseño industrial, que era a base de dibujos con distintas visualizaciones, y que para comprenderse tienen una serie de reglas, que son calidades de línea que tienen que ver con el espesor de la línea a la hora de visualizarlo, para entender yo qué se está cortando en el dibujo, qué no, en qué posición está dentro del espacio, etcétera, ¿no? Y eh, hacerlo claro. Entonces esa es la última parte, ¿no? Y eso se va manejando a raíz de utilizar líneas continuas con ciertos espesores, o distintos tipos de línea, como son líneas punteadas, líneas dash, que son las que van línea-espacio, línea-espacio, línea-espacio, etcétera que son simplemente elementos de representación. Ahora, todo eso existe porque estos softwares, el primer uso que se les dio fue justamente el dejar de dibujar a mano y pasar el dibujo de mano a un dibujo de vectores en computadora que hacía qué que pudiera guardar el dibujo que lo pudiera modificar de una manera más rápida que lo como lo hacía cuando lo hacía a mano ¿no? y que me permiten eh, pues me permiten utilizarlos como una herramienta de dibujo un poco más rápido ¿no? lo que ha pasado con el tiempo es que se han ido potenciando de tal manera que ya no solo sirven para dibujar en dos dimensiones, sino que además puedo ir trabajando con ellos en tres dimensiones y analizando objetos, cortándolos y desarrollando planos de taller. O indicándole directamente a una máquina, como las que estuvimos viendo en la sesión anterior, cómo se debe de comportar ese objeto directamente en esa máquina. ¿no? Entonces... Eh, les platico un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo que estoy haciendo, dibujando en pantalla, es un cubo, ese cubo es un sólido, yo prácticamente eso que acabo de dibujar, lo podría tomar, enviarlo directamente a una impresora tridimensional, con las medidas que yo decida, y se imprimiría ya terminado, ¿no? Se construiría ese bloque en sólido, literalmente en la impresora 3D, ¿no? Entonces un poco lo que quiero hacer con este ejemplo que les digo es que se den cuenta de que en el momento en que ustedes puedan realizar el modelo tridimensional de su prototipo o de cualquier prototipo en un futuro que quieran trabajar en manera tridimensional, lo que tendrán que hacer es llegar en este software a trabajar el modelo, cerrarlo como un sólido y entonces lo podrán enviar a imprimir como si fuera una impresora eh, de tinta en un documento de Word que acaban de tener. Perdón. Entonces eso lo hace, lo hace muy útil, muy sencillo, y en general eh, visualmente ágil, ¿no? es justamente la, la intención. No sé si tengan alguna duda hasta ahora, si quieren comentar algo, si conocen otro tipo de software que crean que les pueda funcionar de una manera más útil y más eficiente en el caso de ustedes. Rodrigo. Dime. ¿Eu puedo mudar el o, o elemento que yo criei de posición? ¿Puedo trocarlo de posición? Trocar A ver, no te, estoy, no te estoy entendiendo muy bien, Bruno, perdón. Si lo, si lo puede cambiar Pronto? de posición, el elemento que ya ha creado. Ah, por supuesto, claro. Sí, sí, ya. Gracias, María por supuesto, cuando tienes un, en realidad no he tenido tanto problema con el portugués pero ya preguntas específicas y se, se complica un poquito más eh, sí, claro, yo puedo moverlo simplemente eh, moviéndolo alrededor de la pantalla o puedo moverlo a través de coordenadas les voy a enseñar, ¿no? cómo se hace esto eh, si yo escojo el objeto uso el comando move que, o mover y yo le indico de dónde a dónde se va a mover, ¿no? Por ejemplo, si escojo el, el, el vértice de la caja, yo le puedo indicar que se mueva en un eje X, vamos a decir 30 unidades en X, y con una coma indico la separación de las unidades en Y. Entonces le digo 30 unidades en Y. Lo muevo y se movió exactamente a las coordenadas que yo le indiqué. ¿De acuerdo? Eso se hace eso lo que hace es que el dibujo tenga un movimiento específico y que yo pueda ir y regresar dentro del dibujo sin ningún problema, ¿no? Eh, podría mover un objeto directamente a un punto de un, de un dibujo que ya tengo hecho, ¿no? Como si fuera el vértice que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso me permite tener mucho más control de mi dibujo. No se preocupen, la idea de la sesión del lunes es justamente que ustedes, como les digo, ya tengan instalado el software y empecemos literalmente de vectores y líneas. Vamos a hacer un primer ejercicio en líneas, vamos a entender cómo funcionan, van a estar moviéndolo ustedes y, y pues la intención es esa, ¿no? Que sea hands-on esta, esta sesión para que ustedes vayan desarrollando su, su proyecto de la, de la manera más eficiente posible. ¿De acuerdo? OK, Miguel, dime, órale, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Hasta ahora les ha ido quedando claro cada uno de los de los contenedores, de los contenidos que tiene el, el software? Buenísimo. Buenísimo. Les voy, a hacer, les voy a ir enseñando algunas imágenes. En esta sesión, además de la parte de software, tenía contemplado eh, que ustedes vieran los elementos que se han fabricado dentro de algunos Fab Labs. Eh, no específicamente este, sino en, en otros Fab Labs del mundo. Un poco para que se vayan dando idea, ¿no? Eh, ah, perdón. Helen, el software se llama Rhinoceros. Está accesible para PC y para Mac. Para Mac es gratuito completamente, es una versión beta. Para PC es gratuito hasta 30 saves, 30 guardados. Entonces, eh, la compañía que lo desarrolla se llama MacNeil. Para que lo vayan apuntando todos. De todas maneras, se los, mandé, se los mandaré con correo, como les había indicado. Les voy a mandar la presentación del lunes, la presentación del miércoles y... Eh, cualquier otra cosa que vayan necesitando ahorita, ¿no? Eh, los links para bajar el, para descargar el software y que ustedes lo puedan tener en sus computadoras, listo, ¿no? Para el día en el que lo vamos a hacer. A grandes rasgos es así. Como les digo, hay muchos softwares allá afuera, algunos son más precisos que otros, pero muchos les, les ayudan a ustedes a poder desarrollar un elemento tridimensional, ¿de acuerdo? Eh, ya en las sesiones iremos entendiendo cómo hacerlo, hay muchas metodologías, aprenderán tres de las básicas, y a partir de esto se verán familiarizando con, con el ambiente tridimensional, y eso les permitirá desarrollar eh, el prototipo. ¿De acuerdo? Eh, lo siguiente que les voy a enseñar por, entonces va a ser esta idea de, de proyectos. Los proyectos que van a ver eh, se desarrollaron para un concurso, en este caso es un concurso que se hizo durante la última reunión de FabLabs, que fue el Fab10. Eh, en esta reunión, es una reunión anual, es la décima vez que se, se reúnen FabLabs en el mundo. Se realizó en Barcelona. Y es la primera vez que se hizo un concurso para, para poder ver proyectos desarrollados dentro de los FabLabs y la manera en la, que, en la que estos impactaban, hubo un jurado que determinó cuáles eran los ganadores, y pues básicamente les voy a enseñar los tres principales, eh, y les voy a explicar la relación que tienen estos con el software que acabamos de ver, no para que vayan eh, visualizando por qué estamos viendo cada uno de estos puntos. Entonces, les comparto la siguiente pantalla ya voy ¿eh? Connectivity. Un segundo, que no sé por qué no me está dejando compartirles. Si ustedes tienen la, el, la posibilidad ahorita de navegar, si quieren métanse el link, se los voy a copiar en el chat y va a pasar como, como la sesión anterior, ¿no? A lo mejor lo visualizan mejor ustedes dentro de sus propias pantallas. Esperen un segundo. Este es el link. Espero que se hayan podido conectar. El screen share no me está permitiendo mostrárselos, vayan los siguiendo ustedes, ¿no? Eh, lo voy a ir platicando sobre la página. Entonces, perfecto, María. buenísimo. Gracias, Fran. Entonces, eh, si se meten al link que les envíe, sale una lista de los finalistas, etcétera, ¿no? Eh, la verdad es que los proyectos que se desarrollaron ahí fueron muy interesantes porque justamente eh, simbolizaban lo que estamos buscando hacer dentro de los Fab Labs, y si lo analizan ustedes, pues es mucho más cercano al prototipo que ustedes van a realizar, ¿no? Eh, el primero que sale ahí es el 3D Printed Prosthetics, si se meten a la imagen, es, el, es un desarrollo de un proyecto que se hizo en impresión 3D, para poder hacer una prótesis para un niño, ¿no? Está diseñado todo... Eh, en un software tridimensional, está escalado de tal manera que todas las uniones y todos los, las, los movimientos están analizados y toda la intención de este proyecto era justamente realizar sí. un modelo de bajo costo para poder realizar elementos de prótesis en, en, para niños, ¿no? eh, Nosotros, por ejemplo, aquí en el Fab Lab México estamos trabajando con una escuela que está intentando desarrollar todo un prototipado de este tipo de manos para ayudar a, a niños que están dentro de la escuela con problemas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera esto se empieza a acercar directamente a lo que se está buscando en FabLab, como se les comentaba anteriormente, ¿no? y, y, y ligándolo directamente con esta idea de poder generar elementos en softwares tridimensionales, y que se pueden imprimir directamente en, en las maquinarias que tenemos, ¿no? El segundo lugar es un proyecto que se llama AGIC, es este que dice Silver Based inkjet Circuit. Eh, se los platicé en la primera clase. No sé si es la la es? eh, este elemento es algo también muy interesante, esto funciona básicamente a través de vectores, con un espesor este, específico. Es, un, es una impresora que se hackeó, es una impresora Epson, literal, como cualquier impresora de escritorio que ustedes puedan conseguir en cualquier lugar. Y lo que hacen es que abren los cartuchos y generan una combinación de líquido y plata líquida, que funciona para imprimir circuitos directamente sobre papel, sobre acetatos o sobre plásticos. Y de esta manera eh, no requieren tener placas de cobre o placas metálicas con silicón, sino que simplemente con esta aleación que ellos inventaron, pueden imprimir desde cualquier impresora un circuito. ¿no? Entonces la base de un circuito a la hora de imprimirla, pues es básicamente lo mismo que acabamos de ver en las dos dimensiones de un software no eh, Obviamente eh, es un poco más complejo y de esta manera cuando ustedes hacen el dibujo, el dibujo incorpora las dimensiones exactas de cada uno de los elementos que van a tener en el circuito. ¿no? Pero la base es exactamente la misma que vimos en, en Rhino. no Es un dibujo de dos dimensiones con un espesor que después me va a servir para poder hacer las soldaduras pertinentes y poder hacer que que funcione perfectamente el, el elemento, ¿no? Y el primer lugar que hubo, les los invito a que vean todos los demás ejemplos, eh, muchos son eh, de una manera mucho más técnicos, en donde se, se desarrollan eh, boards y circuitos mucho más complejos, algunos otros son más simples y más... Eh, Uh, mucho más locales, ¿no? Dentro de su comunidad, etcétera, ¿no? Pero hay, hay ejemplos muy interesantes de cosas que se han desarrollado ahí. Entonces, este otro que les quiero enseñar es un proyecto que se realiza en África. Se llama WAFate 3D Printer de Afate Nico. Eh, lo que van a ver ahí simplemente es eh, pues un cascarón de una computadora, ¿no? Estos cuates evidentemente no tienen eh, facilidades para, para tener cercanos impresoras de tres dimensiones. Entonces, en la propuesta de ellos en un país, eh, en África, en donde hay problemas económicos, es difícil conseguir las tecnologías, era aprovechar los desechos tecnológicos, o sea, computadoras que ya no se usan, tabletas que ya no se usan, etcétera para poder incorporar con esos elementos una impresora tridimensional, ¿no? Entonces lo que ustedes están viendo es la carcasa de una computadora, que se convirtió en una impresora 3D, que va a ser la salida directa del, del elemento tridimensional que yo acabo de desarrollar, o que pudieron ver que se puede desarrollar dentro del software como, como Rhino, ¿no? Entonces, si ven, ¿no? A mí lo que me interesaba era que ustedes empezaran a ligar la idea de que todos estos dibujos que pasan por un software CAD se pueden convertir literalmente en algo útil a la hora de transformarlos en, en algo que se conoce como CAM, ¿no? Como lo en esa clase, que es el Computer Assisted Manufacturing. Y que el controlador de ese elemento precisamente es el, el software, ¿no? de dónde está saliendo la salida. Los invito a que vayan viendo, les digo, hay, hay elementos muy interesantes dentro de esta página, específicamente de este, de este concurso, ¿no? Y podemos ir viendo ahí, ahí ejemplos que probablemente a ustedes les sirvan o les den ideas de cómo re, de este, desarrollar su propio proyecto, ¿no? Eh, la sesión anterior se los pedí, ahora se los pido definitivamente para que lo podamos ver al principio de la de la siguiente clase, es que ustedes vayan pensando qué máquina de estas o qué, qué elemento de fabricación se podría utilizar o podría sumar para desarrollar el prototipo de su proyecto en Red Emprendia. ¿De acuerdo? Eh, si quieren irlo mandando por mail antes, por escrito, para que lo podamos echar una leída entre todos y a la hora de comentarlo sea mucho más fluido, se los agradecería muchísimo. ¿No? pero creo que es importante que ustedes empiecen a visualizar de qué manera pueden empezar a trabajar ustedes específicamente dentro de alguna de estas tecnologías. ¿no? Eh, dado que el tiempo es bastante corto y que las sesiones, a pesar de que siguen un ritmo y van a aprender a usar todas las máquinas, eh, me gustaría que de todas maneras ustedes visualizaran de qué manera van a trabajar para que, para que nos enfoquemos en las sesiones prácticas a darles mucho más seguimiento dentro de cada uno de estos, ¿no? En el caso de los virtuales, como les explico, pues, bueno, a lo mejor eh, incluso pensar en alguna carcasa o en algo que les que les sea funcional para poder promover su producto, ¿no? Mm -hmm. En específico. Eh, tal vez eh, pensando en algún, en, en algún sostenedor para poder poner una tableta y en esa tableta va a estar vamos a estar visualizando sus sus aplicaciones o cualquier otra otro elemento, ¿no? Que pueda sumar a la presentación en específico. ¿De acuerdo? Exacto. El merchandising, la idea es que tengamos un par de sesiones en estos días prácticos con el área de diseño gráfico y de mercadotecnia de la universidad para que también nos puedan asesorar en esa área. ¿De acuerdo Perdona, Rodrigo, me refiero a, en mi caso es un proyecto virtual, entonces me refería si sí, quizá podamos enfocar esa parte de 3D, o 3D, tridimensional, de prototipado a algo de merchandising asociado ah, al proyecto. Exacto. Algo así estaría genial, por supuesto, o como te digo, a lo mejor incluso la aplicación y si la voy a montar en una tablet y la vamos a poner en las mesas dentro de la feria de, de, del spin off pues que ustedes tengan un lugar en donde... ¿No? Que les ayude al merchandising o, o a colocar el, el elemento en donde va a estar su producto, ¿no? Eso yo creo que sería vale. una gran idea, ¿no? Y así podemos ir enfocando estas prácticas también a algo, algo que sea funcional para el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, sí. ok. Sí. No sé si Perfecto. alguien... Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda hasta ahorita. Si, vayan, si les vaya quedando claro esta idea del del software CAD, cómo funcionan las bases, ¿no? Tal vez sería un buen momento para ponerse a bajar o a descargar el software ahorita y si tienen alguna duda mientras lo van descargando, los puedo ir, los puedo ir ayudando a hacerlo, ¿no? Ahora, están conectados ahorita. Les digo, la página es McNeil, de, de la misma manera que navegamos ahorita Fab10, eh, pueden meterse a Download Rhinoceros y ahí mismo les voy a ir indicando qué hacer y cómo... Cómo seguir, ¿no? Que les parezca. No, en definitiva fue una sesión bastante rápida porque fuimos pocos, entonces creo que sí la podemos aprovechar para adelantar en esto y, y que empiecen a, a darse idea, ¿no? Gracias. Sí. No, no me han contestado, pero supongo que ya todos están descargando el software. Espero. Perfecto, Gustavo. Bueno, ya te pudiste conectar acá. A ver, déjame, me conecto. Me parece que sí, Bruno. Déjame, lo checo. Exacto. Sí, Bruno. Está genial, no, 90 días, antes eran 30 saves, ahora son 90 días, entonces creo que está genial, eso nos va a dar perfecto tiempo para irlo trabajando en, en, en, a lo largo de, de los cursos, ¿no? nos va a dar perfecto tiempo para tenerlo funcionando. Genial, yeah. uh, permítanme un segundo. vayan siguiendo los, las cosas eh, la mayoría de los comandos se los voy a estar dando en inglés eh, pero lo pueden descargar directamente en su en su en su idioma y lo único que pasa es que eh, con un guión bajo antes lo pueden ir escribiendo en inglés y se descarga igual ¿no? entonces no hay ningún problema eh, si tienen algún problema con el inglés háganlo en su propio idioma para mí es mucho más sencillo que lo vayan que lo instalen en inglés. De acuerdo. Perfecto, João. Buenísimo. ¿Los, los los que hablan portugués me están siguiendo bien, no tienen ningún problema. Los parlantes, perfecto, genial, muy bien, muy bien. Y si igual, si quieren preguntar en inglés, desgraciadamente no hablo portugués, qué pena, pero también, ¿eh? Si se les facilita más. Perfecto, Eduardo. Tranquila, Jalen, no hay problema, ¿no? En realidad la parte teórica ya la, ya la expliqué, entonces básicamente ahorita es esperarlos a que lo vayan instalando, que no tengan ningún problema para que el, el mismo lunes nos arranquemos directo, ¿no? Yo de todas maneras en el correo que les mande con las presentaciones les voy a pedir a todos los que no se pudieron conectar ahora, que lo tengan instalado y listo para ese mismo lunes, ¿no? que no Sí, más cinco, okay. Es cuestión de conexión. Sí, me, sí pueden escuchar todos. Nadie ha tenido problema de sonido, de audio de y de feed. Porque la sesión anterior sí hubo algunos que no, que no podían. Perfecto. Genial. Genial, genial. Perfecto, Gracias. Yeah, yeah. Perfecto, ¿cómo va con la instalación? Perfecto, Fran. ¿Ya está corriendo sin problemas? Buenísimo, buenísimo. Miren, si tienen un rato en el fin de semana para poder ver un par de tutoriales, ir viendo cómo funciona y toda, sería genial. Si no, no se preocupen, como les digo, a partir del lunes... Eh, Puede ser como mucho más técnico, pero, pero la idea es que se vayan adentrando al, al proyecto. Está bien, no se preocupen. Bueno, como ven, en realidad veo que, que muchos no están teniendo problema. Igual seguimos conectados. Pero creo que, digo, en general la sesión de hoy pues queda, ¿no? Como sin ningún problema. Voy a detener el broadcast y igual vamos a seguir conectados, ¿ok? Ya no se va a seguir grabando en YouTube.